Trabajemos ahora entonces con el pasado simple. Aquí pueden encontrar ejemplos. Vamos también a trabajar con verbos regulares e irregulares. Y enunciados afirmativos, negativos y la forma de pregunta o en la forma interrogativa. Veamos algunos ejemplos. Aquí vamos a ver tres ejemplos. Raymond Lee created the concept. Raymond Lee creó el concepto. The production of jetboards was from 1965 to 1968. O sea que la producción, la producción de los jetboards fue desde 1965 a 1968. Its story began in 2005 in the Netherlands. Entonces aquí vemos que su historia comenzó en el 2005 los Países Bajos. Entonces, como podemos ver aquí, estos son los ejemplos que tenemos, y podemos observar que los verbos están en pasado, created, que es un verbo regular, was, que es un verbo irregular, y begin, comenzar, también un verbo irregular. Vemos los verbos regulares. Para eso podemos ir al homepage aquí y vamos a ver Regular Verbs. Los verbos regulares son los más comunes y lo único que tenemos que hacer es agregar una "-ed o una "-ied a los verbos". La mayoría de los verbos agregan "-ed a su forma base. Veamos algunos ejemplos. Walk, walked. Caminar. Push, empujar, pushed, greet, greeted, cover, covered. Como verán, aquí agregamos ED. Esto corresponde, esta conjugación corresponde a todos los pronombres. Para todos los verbos que terminan en la vocal E, únicamente agregamos la D. Por ejemplo, hate, odiar, seize, agarrar, hope, esperar, assume, asumir, tie, tie, atar, free, liberar. Los verbos regulares que terminan en una vocal e y, como play, decay, serve y enjoy, agregamos una ed. Played, decayed, serve it and enjoy it. En caso de que el verbo regular termine en una consonante y una Y, cambiamos la Y por la I latina y agregamos ED. Por ejemplo, hurry, hurried, study, studied, apply, applied, try and tried. Veamos los verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian totalmente y existe una lista, una lista que pueden encontrar aquí en la presentación haciendo clic en más info, en donde podemos observar todas las conjugaciones de los verbos y cómo cambian, cómo se transforman para realizar la conjugación en el pasado. Por ejemplo, veamos la lista. Por ahora vamos a, pre a prestar atención únicamente al infinitivo la, el verbo en infinitivo y el pasado, simple por ejemplo, aquí tenemos arise o, awake, be bear, bueno, veamos este caso el verbo be, el verbo ser o estar y cómo se transforma a was o were, aquí lo podemos ver en la lista, ahora vamos a trabajar algunos ejemplos con este verbo pero por ejemplo eh, comenzar, begin se transforma y ponemos began es decir que para todos estos verbos y toda esta lista que tenemos aquí, esa regla del "-ed", de agregar "-ed", o "-ied", no aplica. Cambian totalmente. ¿Okay? Aquí vemos algunos enunciados afirmativos que vimos anteriormente. Raymond Lee created the concept. Entonces aquí tenemos el verbo create, que termina en la vocal "-e", así que solamente le agregamos la "-d". The production of jetboards was from 1965 to 1968. Como vemos aquí, tenemos el verbo ser o estar, que como estamos hablando de it, la producción de jetboards, el verbo ser o estar se cambia a was, queda en esta forma was. Its story began in 2005 in the Netherlands. Su historia comienza en 2005 en los Países Bajos. Entonces aquí tenemos el verbo begin, que en pasado queda began. Para realizar la forma negativa del, del pasado, vamos a agregar didn't antes del verbo que estamos conjugando. Por ejemplo, Raymond Lee created the concept. Si yo quisiera transformar este enunciado en negativo, solamente agrego didn't y dejo el verbo en su forma original, en su forma base, create. Como verán, aquí lo tenemos en pasado. Y aquí está la forma base. Siempre después de didn't, el verbo pierde la conjugación. Eh, como verán, esto se aplica tanto a verbos regulares como irregulares. Observen aquí. Its story began, verbo irregular, comenzar. In 2005, its story didn't begin. O sea, agregamos didn't y el verbo va a la forma begin, a su forma base. Que como vemos en la lista de verbos irregulares, si buscamos BEGIN, es la forma base, en infinitivo, y el pasado es BEGAN. BEGAN es en pasado, y cuando agregamos DIDN'T, el verbo pierde la conjugación y lo dejamos en infinitivo. Para realizar preguntas en pasado, vamos a utilizar el Auxiliar DID, que no significa nada. Nada más que nos está indicando que estamos hablando en pasado. Did Raymond Lee create the concept? Es decir, que el auxiliar did lo ponemos antes de la persona de la que estamos hablando, que en este caso es Raymond Lee, o sea, he. Y el verbo, al igual que en el negativo, pierde la conjugación. Did he create the concept? Por ejemplo, veamos este otro, esta otra pregunta en pasado con un verbo irregular Its story began in 2005 in the Netherlands Podríamos hacer una pregunta When did its story begin? O sea, nuevamente utilizamos el auxiliar did De qué o de quién estamos hablando Y el resto de la del enunciado, de la, de la pregunta en este caso Y eh, bueno, aquí como queremos preguntar cuándo Ponemos la palabra when Veamos este último ejemplo con el verbo CERO ESTAR. Si nosotros utilizamos eh, el verbo CERO ESTAR, el orden quedaría de la siguiente forma. Verbo CERO ESTAR en pasado, WAS, was the production of jet from 1965 to 1968. Como verán, tenemos el verbo CERO ESTAR, luego tenemos las eh, de quién o de qué en este caso estamos hablando y el resto de la oración. Como verán, estas dos primeras preguntas, eh, su respuesta es de sí o no, y se responden diferente. Cuando preguntamos con el auxiliar did, para verbos eh, regulares o irregulares, vamos a contestar yes, he did, o sea, yes, la persona o la cosa de la que estamos hablando, y did, o no, he didn't. Respuestas cortas, sí o no. En caso de estar utilizando el verbo cero estar, Respondemos, yes it was, o no it wasn't, o también puede ser, yes they were, o no they weren't, dependiendo de cómo conjuguemos el verbo ser o estar en el pasado, dependiendo de quién o de qué estemos hablando. Recordemos que el verbo ser o estar se conjuga para todas estas personas, was, para todos estos pronombres was, y para todos estos otros, World.